de lo que debe ser una relación, no se cumplen. Viene la fase de desencanto, decepción. Y en esta fase tenemos tres caminos a elegir. O pasar a la cuarta, que es construir unas bases ya más sólidas de la relación, a base de comunicación, de esfuerzo, ojo esfuerzo, que no sacrificio, ¿vale? Y a base de pico y pala, ¿no? Como yo digo. Como si la relación fuera una planta, hay que regarla, hay que cuidarla, ¿no? Eso, oye, no nos garantiza que la planta vaya a sobrevivir, pero sí nos garantiza que eh, pues por lo menos nos dure un poco ¿no? y entender que lo estamos haciendo bien. Luego tenemos otro camino que es el de, bueno, mira, esto se ha acabado, no porque entiendo que las relaciones de pareja es la fase de enamoramiento y cuando se acaba el enamoramiento ya se ha acabado todo, bueno, esto eh, allá cada uno ¿no? con lo que piense, pero evidentemente esto no es eh, solamente la relación de pareja, sino que es mucho más. Eh, puede haber amor, pero si la persona lo confunde y entiende que si no hay enamoramiento ya no estoy aquí arriba, sino que estoy un poco más abajo, ya no hay relación de pareja, porque ya no hay amor, entonces lo puede dejar. O bien podemos eh, ser cabezones y cabezonas e insistir en algo que no funciona. ¿Vale? Y quedarnos ahí, entre esas dos fases, de manera permanente, nunca pasar a esa fase.